Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy nos centraremos en hablar sobre crear nuestra propia plataforma de cursos o recursos digitales, como prefiráis, para conseguir suscriptores que nos paguen una cuota recurrente. En el pasado capítulo 20 hablamos sobre los membership site como espacios en internet donde, a cambio de una cuota recurrente, mensual, trimestral o anual, o como queráis, conseguiríamos acceder a un servicio de pago hoy asentaremos las bases para crear uno de tipo contenido en donde los usuarios abonen un pago recurrente a cambio de contenidos de aprendizaje entonces vamos a situarnos comenzando por las bases para un membership site de este tipo de contenido y en primer lugar tenemos que definir cómo serán los contenidos a los que los alumnos tengan acceso es decir si la información será estática Simplemente generamos un único contenido, da igual que sea consumido en mucho o poco tiempo... ...pero va a permanecer prácticamente inalterable y será lo único a los que los suscriptores podrán acceder. Y también de forma creciente, poco a poco se van añadiendo nuevos contenidos... ...y vuestros clientes irán descubriéndolo según se vaya incorporando. Pero también tenemos que tener muy claro las herramientas que vamos a utilizar si nosotros gestionamos nuestra propia plataforma todo va a estar bajo nuestro control y en nuestro propio alojamiento web gestionaremos los pagos el acceso y la información siempre a nuestro criterio pero también podríamos utilizar una plataforma de terceros la gestión de pagos los registros de nuevos suscriptores sus accesos y todos los contenidos residirán en la plataforma online que contrataremos a un proveedor aquí obviamente tendremos que incrementar los costes del servicio y proporcionalmente repercutirlo, las cuotas. Pero únicamente nos vamos a centrar en la creación de contenidos y nos vamos a despreocupar de aspectos técnicos. Hablemos ahora sobre la frecuencia con que entregamos la información a estos suscriptores, porque este factor es relevante a la hora de plantear un membership site el hecho de decidir cómo recibirán los suscriptores el acceso al contenido nos hace pensar en el rumbo que tendrá nuestra estrategia podemos plantearlo de tipo de tiempo concreto este es un caso muy común en academias y en centros de formación vamos a pensar en un curso de una duración concreta en la que vuestros alumnos pagan una cuota por ejemplo el tipo mensual eh, durante el tiempo que estén 4 6 9 12 meses lo que sea Obviamente hay que definir que ese curso tenga un comienzo y un fin. Alternativamente se podría cobrar una única cuota, pero siempre es más cómodo para el cliente fraccionar los pagos. Otra forma de decidir cuál será la frecuencia podría ser poco a poco, lo que le llaman los americanos el dripping content, contenido a gotas. Y es que de esta manera el suscriptor va recibiendo progresivamente acceso conforme al tiempo que lleva registrado en el Membership Site, por ejemplo. Desde la primera semana a un alumno se le podría entregar un capítulo del temario, suficiente ¿eh? para desarrollarlo durante ese tiempo, esa semana que hemos decidido hacer así, a la siguiente a la siguiente semana, se entiende, va a recibir la segunda parte y así sucesivamente, poco a poco, semana tras semana. Todo esto se hace con un fin, el de evitar que los usuarios se bajen las lecciones de todos los cursos o todo el contenido que haya ya desde el primer mes y que, desafortunadamente, se desuscriban al siguiente. Tendríamos otro camino, también podría ser a través de la progresión por objetivos. Y es que este sistema, muy parecido al del goteo que antes hemos comentado, poquito a poco, en este caso, permite al alumno acceder al siguiente nivel del curso siempre que supere la realización de una lección o un examen, por ejemplo. Es decir, conseguirá pasar al siguiente nivel siempre gracias a sus propios méritos. A ver, esta fórmula podemos aplicarla en algunos casos donde no tengamos que ir validando manualmente la progresión de los usuarios, ya que podría ser un problema al hacer crecer el número de alumnos en un futuro. Ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, hablamos del factor de la escalabilidad. Si en este caso tenemos que ir mirando examen a examen para saber si puede ir avanzando al siguiente nivel este alumno, podríamos meternos en un problema cuando tengamos 100, ya que no nos daría tiempo a hacer otras cosas que a lo mejor automáticamente el sistema puede ir controlando gracias a test de tipo A, B o C, o sí o no, o cualquier otra manera que el sistema pueda corregir automáticamente y librarnos de esa tarea. Y finalmente tendríamos otro método que sería el de acceso completo. De esta manera, lo que vamos a dar es un acceso total a todos los contenidos, cursos, descargables y a lo que se nos ocurra que le podamos entregar al alumno. Aquí nos vamos a despreocupar de que los usuarios más avanzados no estén conformes con la progresión en las que se acceden a los contenidos, como sucedía en el caso del dripping o del progresivo por méritos conseguidos. Es decir, hay alumnos que a lo mejor se aburren, no les interesan porque el nivel al comienzo es muy básico y obviamente luego va progresando. Cuando hayamos planteado nuestro membership site de esta manera, tendremos que procurar seguir dando valor progresivamente. Así evitar perder suscriptores que se encuentren pagando una cuota recurrente sin tener nuevos contenidos o ampliando los que ya tenemos allí. ¿Se entiende, verdad? Entonces, hay otro aspecto muy importante que son las modalidades de pago y que tenemos que tener en cuenta. Vamos a analizar cómo vamos a decidir la frecuencia de pago de nuestro sitio web de membresía. Y esto hay que decidirlo en función del público que va a consumir toda esa información a la que nosotros le vamos a dar acceso. La manera más común es la de recurrencia. Periódicamente se le pasa al alumno un cargo bancario, cada mes, trimestre, año o cuando sea. Y así sigue teniendo acceso por un tiempo más a los cursos, contenidos, descargables o lo que sea. Está claro que si la tarjeta bancaria caduca o no tiene saldo en esa cuenta... ...habrá que avisar al alumno para que lo solucione antes de que pase el tiempo... ...y pierda el interés en renovar su suscripción. Por tanto, cuanto menor sea el tiempo de recurrencia... ...más sencillo de gestionar serán los problemas con los pagos. Esto si nos pasa dentro de un año... ...pues tal vez tengamos un problema a la hora de recuperar... ...o darle continuidad a esa suscripción. Normalmente nos encontramos con webs de membresía... ...que nos hacen un descuento si hacemos una contratación anual... Esto suele ser un porcentaje, o se le resta un par de mensualidades, por ejemplo. Lo cierto es que es muy tentador, ya que disponemos de todo el dinero, al comienzo, de todo un año y en una única vez. Pero puede tener sus consecuencias. Una, ya la hemos hablado antes con el tema de los pagos. Pero pensar que es más fácil de gestionar la tasa de abandono mes a mes ya que si esperamos un año para analizar el comportamiento de los suscriptores puede que lleguemos tarde para corregir nuestros propios errores mientras que si vamos analizando cada mes su comportamiento podemos hacer pequeñas correcciones para crecer en positivo no es lo mismo nunca esperar dos años tres años a descubrir cuál es el factor que nos está perjudicando a solo tardar tres cuatro o cinco meses aunque esto es un factor relevante, lo que hablamos sobre la recurrencia no tiene por qué ser determinante. Cada caso debe de ser estudiado individualmente y a lo mejor hay casos que es necesario hacer un plan anual en vez de un plan mensual o trimestral. Otra forma que podríamos utilizar sería el acceso de por vida, pensado para un membership site en el que no se ampliarán los contenidos de manera regular. Fijémonos que los alumnos pagan por acceder a esa información, vídeos, documentos, descargables, ya sabéis, lo que sea, y tienen acceso de por vida a ellos cuando quieran consultarlos nuevamente. Sería una buena idea que los costes que generen por mantenerse este contenido durante el tiempo no sean elevados, ya que el pago se va a hacer una única vez y al año que viene, o al mes que viene, o al semestre que viene, nadie va a volver a pagar nada de nuevo, mientras que sí seguirá teniendo acceso. Y solamente tendremos los ingresos de los nuevos alumnos que se apunten. Tal vez un lavado de cara o una actualización de los contenidos aniven a nuevos alumnos a pagar esa cuota. Hay otra modalidad llamada fija. Se parece mucho al modelo anterior de acceso de por vida, pero considerando que solo tendrá el alumno un tiempo concreto para acceder a la información y hasta que se llegue a una fecha determinada. Como ya lo comentamos antes, en la frecuencia de cómo entregamos la información, en el caso del modelo económico de tiempo concreto, vimos que podría ser un único pago o fraccionado. Pero, claro, considerando que si no fraccionamos el pago, el precio debería ser menor al pagarse de una única vez. Y dicho todo esto, vamos a pasar a ver los niveles de membresía para nuestro sitio web. El primer caso sería común para todos. Es, desde luego, el más sencillo. Todos los alumnos pagan el mismo importe por acceder a toda la información que le estamos ofreciendo. No hay ninguna diferencia entre ellos. Todos tienen las mismas condiciones. Está claro que es la manera más fácil de gestionar un mismo nivel para todos. Y realmente el cálculo de los ingresos será multiplicar el precio de la cuota por el número de suscriptores. Podría darse también otro caso, el de tener diferentes niveles. ¿Qué ocurre cuando planteamos distintos tipos de contenidos en virtud de su valor? Nos encontramos con que dependiendo de la calidad y o cantidad, porque ambos casos pueden darse por igual o por separado, cada alumno debería abonar recurrentemente un pago diferente. Vamos a ver algún ejemplo. Vamos a poner el caso de diferentes cursos sobre la misma temática, pero cada uno les enseña de una manera más completa y los prepara mejor aportándole mayores conocimientos. Por tanto, si accedemos a un nivel inferior, pagaríamos una cuota. Si accedemos a un nivel superior, pagaríamos otra cuota. Otro caso otro caso de ejemplo podría ser uno o varios cursos donde haya un nivel en que se pueda conseguir más información adicional o con más valor, como vídeos descargables o inclusive sesiones de tutoría personalizada a cada caso es decir le ofrecemos más valor no importa la complejidad a la información a la que accede sino adicionales servicios o contenidos complementarios y está claro que tenemos que explicar cuál es la diferencia en cada caso para permitir escoger a los usuarios lo que más les conviene entonces cómo plantear esto de los niveles Bien, podemos hacer varios planes de suscripción en virtud de diferencias, como lo hemos explicado antes con los ejemplos, y plantearlas como opciones en el momento de la contratación. Hay una regla en Neuromarketing sobre las decisiones que tomamos entre varias opciones. Y lo que más fácil asimilamos los humanos son las que ofrecen tres posibilidades. Es una comparativa sencilla para nuestro cerebro al solo tener estos elementos. No obstante, pueden ser dos o cuatro en nuestro caso. ¿eh? por lo que no podemos tomar esta recomendación como la única que es válida. Una forma muy efectiva de explicar los diferentes niveles del Membership Site es mostrarlos en una tabla, en donde los usuarios puedan comparar fácilmente las diferencias entre cada uno de los planes. Un ejemplo muy sencillo podría ser crear el de tres niveles y mostrar las virtudes de cada uno. Por ejemplo, nivel básico o nivel bronce, por ejemplo, lo que queráis con acceso a algunos descargables y notificaciones. Fijaros, esto podría ser perfectamente gratuito. A cambio, estamos consiguiendo los datos de estos usuarios. Email, nombre y algún otro dato que requiráis, por ejemplo. Nivel medio, nivel plata, como queráis. Un precio asequible. El contenido se le puede proporcionar mediante un goteo mensual, lo que hablábamos antes del content dripping gota a gota para que descubra un curso con el paso de las semanas o meses mientras que paga una suscripción y el nivel avanzado nivel oro o nivel lo que queráis con un precio más alto permitiendo el acceso a toda la información directamente saltándose lo del goteo e inclusive teniendo posibilidad de conseguir algo más, algo más que le podáis ofrecer. ¿no? Podríamos hablar de esos descargables, complementarios, de esas sesiones de eh, consultoría personalizada que le queráis ofrecer. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos aprendido hoy. Hemos analizado cómo debemos de plantear el Membership Site en virtud de si aportamos o no contenido frecuentemente y de si utilizamos nuestra propia plataforma o de terceros. También hemos comentado sobre el acceso de los alumnos a la información, si es de manera controlada o si es libre y tiene toda de golpe. Por otra parte, mencionamos cómo va a ser la manera en la que gestionamos los cobros en virtud de la recurrencia. Y finalmente, hemos hablado que un Membership Site puede tener más de un nivel y cómo podemos plantear cada uno de ellos. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero y confío que os haya servido de ayuda el conocer un poco más de cerca estos métodos para plantear vuestro proyecto digital. Ya os digo que queda pendiente hablar sobre muchos más aspectos que tienen los sitios de membresía y cómo utilizarlos para ganarnos la vida con nuestros alumnos online. Pero esto ya lo vamos a hacer en otros podcasts. Para el próximo capítulo hablaremos sobre los llamados Lead Magnet, una manera de ofrecerles algo interesante a cambio de los datos de un alumno potencial. Trataremos los infoproductos, que no son más que productos virtuales para descargar o consumir en vuestro sitio web. Parece complicado, pero realmente bien planteado es muy fácil. Os esperamos, como siempre, tener a todos con las orejas siempre bien pegadas al siguiente podcast.